Os damos la bienvenida al Ciclo Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico. En EASO Politécnico A utilizamos una metodología de enseñanza activa y colaborativa basada en retos con el objetivo de trabajar la autonomía, la responsabilidad y la capacidad de trabajo en equipo del alumnado. En el ciclo realizaremos diferentes prácticas y experimentos, ...análisis de muestras, resultados y todo ello con recursos y laboratorios equipados con las últimas tecnologías. Disponemos de una amplia oferta de empresas para realizar la estancia del alumnado... ...tanto en servicios de laboratorio clínico como en el ámbito biotecnológico. Al tener estrecha relación con empresas del entorno bio podrás optar por la modalidad de enseñanza dual... En el programa Erasmus, contamos cada año con varias becas para poder realizar prácticas laborales en diferentes países europeos. Al finalizar los estudios, estarás capacitado para trabajar como técnica o técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico, ayudante técnico en laboratorio de investigación y experimentación en este ámbito, ayudante técnico en laboratorio de toxicología, Delegada o Delegado Comercial de Productos Hospitalarios y Farmacéuticos. Si prefieres seguir estudiando, tienes la posibilidad de optar a varios grados universitarios relacionados con el ámbito sanitario. También puedes continuar tus estudios en el propio centro, realizando el curso de Especialización en Cultivos Celulares. La finalización de estos estudios te abrirá las puertas a un ámbito laboral con gran demanda de personal. Si te gustan el trabajo de laboratorio y la investigación, si te desenvuelves bien trabajando en equipo, si eres metódico y ordenado, este es tu ciclo.